Llega la feria que estabas esperando. Hazte con el Kia de tus sueños con descuentos de hasta 11.000 euros en coches nuevos, seminuevos y kilómetro cero. No pierdas tiempo y pide cita en caetanomovilsur.es, tu concesionario Kia en Málaga.